Bueno, Marina nos va a contar que, qué aportaciones y aplicaciones trae la robótica social a los cuidados de las personas frágiles y, y dependientes. Sí. Adelante. ¿Pensemos que eh, un robot pueda cuidar de la gente? ¿Pensamos que es posible? Yo creo que no. Yo he sido cuidadora durante 10 años. Mi vocación eh, siempre ha sido la atención de las personas, escuchar a las personas, tranquilizarlas. Eh, eso es algo que un robot nunca va a poder hacer. Sin embargo, los, las personas cuidadoras tienen cada vez menos tiempo eh, para hacer su trabajo, tienen muchas uh, tareas administrativas, logísticas y tienen eh, cada vez menos, tiempos de, menos tiempo de cuidar de las personas. Por lo tanto, nuestro objetivo en Compai es poder liberar a estas personas cuidadoras eh, para que tengan más tiempo, para que, eh, de esa manera, eh, con ese acompañamiento de sus tareas eh, diarias, puedan eh, tener ese tiempo que les permita ocuparse de las personas residentes. Compay Robotics es un, una empresa con un pequeño equipo en Vidar, somos unas 10 personas, trabajamos en el ámbito de la robótica. Compay fue fundada en 2016, tras la compra de la parte sanitaria de una empresa de robótica que tenía ya 30 años de experiencia en este ámbito. Y fabricamos robots eh, sanitarios, también logísticos y de desinfección. Nuestra misión en Compay es lograr un robot multifunción y para ello hemos identificado las distintas necesidades existentes. Los centros sanitarios eh, y de esas necesidades hemos sacado conclusiones. Necesitamos un robot que mantenga esos vínculos sociales entre pacientes y residentes. Con el objetivo de ayudar a las personas cuidadoras, hemos desarrollado una función de vigilancia y de logística también. Nos gustaría ayudar a las personas residentes, a las personas eh, mayores, a que puedan moverse. Luego haremos una pequeña demostración de esto. Y queremos integrar también animación, la animación adaptada a personas de, mayores, también módulos adicionales eh, que les ayuden. Por lo tanto, el objetivo final es desarrollar un robot multifunción que pueda adaptarse según las necesidades de los distintos centros. Hemos tenido la posibilidad de probar eh, eh, el robot en centros sanitarios ...en una residencia... ...durante 12 meses hemos ido allí todos los días... ...hemos probado a Compai ...y durante esos 12 meses hemos podido pues ver distintos casos de uso del robot... ...hemos experimentado con las distintas funciones... ...hemos mejorado esas funciones también, por supuesto... Y hemos podido trabajar cerca de las personas cuidadoras para desarrollar el robot con ellas, junto a ellas. Realmente ese es el objetivo de este experimento. En cuanto a las funciones básicas del robot de Compay, tenemos... También una parte de diversión, ¿no? lo que llamamos las rondas de diversión, que es una función que gusta mucho en las residencias. Lo que hace el robot es cartografiar eh, la residencia y navegar, desplazarse por ella, y a partir de ahí les damos le damos distintos casos eh, y distintas tareas. Compay lo que hace es circular por eh, la residencia, eh, la residencia eh, y hay, ver cuando hay periodos donde todos los cuidadores están ocupados y analizar qué va ocurriendo. Entonces, lo que hace el robot es poner música, transmitir información de la residencia, como el menú del día, las actividades de la jornada, los cumpleaños de ese día, etcétera etcétera Podemos imaginar muchísimos casos aquí ¿no? eh, que, que pueden cubrirse a través de esta ronda de diversión que realmente permite al robot circular y generar un ambiente tranquilo, calmado. Tenemos también la función de asistencia. Nos hemos dado cuenta de que para mantener la autonomía de las personas, pues tienen que poder moverse. Entonces les vamos a dar una ayuda para que caminen. Hemos creado esta función automatizada para lograr este objetivo. Cuidado, cuidado. No sé por qué se iba... ¿Por ahí? Perdonen. ¿eh? El robot no tiene batería y lo que ha ido voilà. es a poder enchufar, a enchufarse a la batería, de hecho a cargarse. Cuando le queda poca batería, pues lo que hace es eh, dirigirse directamente al, a un enchufe. Bueno, estaba hablando de la ayuda para caminar. El robot tiene distintos sensores en la parte de las piernas de la persona. Y lo que hace es adaptarse a ese ritmo de, de caminar que tiene cada persona. Bueno, a ver si funciona bien, con la poca batería que tiene. Entonces lo que hace el robot es adaptarse a ese ritmo. El objetivo es estimular el caminar y ofrecer un contexto seguro. ...en el que caminar. Voilà. Là, robot en este momento ya el robot me ha detectado. Robe, hop, si un pas, y si doy un moi. paso, Et vemos si como el robot... Ça. Avanza Y si yo me detengo, el robot se detiene también. Entonces, ¿también? Vemos que hay aquí unas barras eh, adicionales. Hemos trabajado mucho en esta función de asistencia en el caminar, con fisioterapeutas eh, y expertos. Hemos creado este prototipo de barras más ergonómicas eh, para que puedan ajustarse en altura por ejemplo, algo que es muy necesario para que se agarren mejor. Estamos en una fase de experimentación, no lo olvidemos y durante ese año de experimentación pues hemos visto que las barras que utilizábamos no eran muy ergonómicas entonces este proyecto de, pues nos va a permitir el proyecto que vamos a hacer este año nos va a permitir cambiar y mejorar estas barras por ejemplo, eso es un, una de las cosas que vamos a Modificar. El robot ha sido muy bien aceptado en la residencia, se ha generado mucha curiosidad, aporta algo nuevo, las personas mayores en general son muy curiosas y les gusta mucho interactuar con el robot. Por supuesto que hay limitaciones, eh, lo decíamos antes. El robot necesita wifi en los centros sanitarios o en las residencias. Es imprescindible tener una buena wifi en general. No es así. Las redes todavía no son lo suficientemente buenas y necesitamos a gente también que sepa utilizar las nuevas tecnologías. No lo olvidemos. Hay por ello necesidad de formación entre los profesionales y eso es algo que también estamos desarrollando. Bien, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para 2022? Este año queremos experimentar más para mejorar el robot, queremos mejorar esta función de ayuda al caminar. Nos estamos concentrando ahora mucho en esta función, en las barras que he comentado, en la ergonomía. Quisiéramos también quizá ampliar nuestro ámbito de aplicación, teniendo en cuenta quizá la logística. Queremos robotizar algunas tareas para liberar a las personas cuidadoras para que tengan más tiempo, como he dicho al principio de mi intervención. Este es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, Marina.